Hoy cuelgan las luces sobre la ciudad Abren regalos, se respira paz Y hay una estrella iluminando el cielo Hoy sueñan los niños con lo que vendrán Doce campanas volver a empezar, la mesa puesta el corazón sincero Y ahí estás tú, llenándolo todo de luz Paz de felicidad cuentan historias de algún tiempo atrás Bailan los sueños sobre los tejados